¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Eh, el video de hoy es la continuación del otro día y estamos estoy hablando sobre el hacer. Eh, como siempre aclaro, el, el propósito de estos videos es acercar el coaching a la vida cotidiana tuya y de todas las personas que puedan ver este video. Y también, como segundo propósito, o si se quiere un propósito mayor, es que la vida cotidiana de cada uno de nosotros, la tuya, incluso la mía, sea más agradable, más vital, con mayores niveles de bienestar, que ese también es el propósito del coaching, cuando una persona eh, pide una conversación de coaching, una sesión de coaching, nosotros le llamamos los coaches, le llamamos sesión a las conversaciones, cuando una persona pide coaching, lo hace porque quiere mejorar, porque quiere cambiar algo que no le está gustando, que no le está agradando, que no está sirviendo a su vida, que no está sirviendo a su cotidiano o a su proyecto a futuro que tiene. Y esto es uno, también es uno de los propósitos mayores que se quiere que tiene el coaching. Es que la vida de la persona que pide coaching, al terminar su sesión de coaching, al terminar su conversación de coaching, salga mejor de lo que comenzó su conversación. Salga más realizada, con mayor claridad, con mayor bienestar, con mayor alegría, con mejores niveles de bienestar general en la persona. Así que, una vez más... Eh, comparto estos videos para acercar la metodología del coaching, la disciplina del coaching a la vida de cada uno de ustedes y también para que esta vida tuya, mía, la de todos y todas sea más plena, con mayores niveles de bienestar. Puntualmente hoy eh, sigo, voy a seguir hablando sobre el hacer, eh, un resumen un poquito del video pasado era como que un paso previo al hacer era quiénes somos nosotros al hacer. ¿Y por qué era esto? Entonces, wow, ¿qué, tiene que ver, que tengo, ¿Qué tiene que ver el ser? O sea, ¿quién soy al momento de hacer? Y como para resumir un poco el video anterior es, ¿y quién hace? Vos, por ejemplo, tenés un plan, agarras una hoja, tomás una hoja y escribís lo que vas a hacer mañana. ¿Quién lo va a hacer? ¿O mágicamente se hacen las cosas? No, siempre hay una persona, en este caso vos, yo, quien, quien, quien lo quiera hacer, Siempre hay una persona detrás de un hacer. Entonces también es muy importante tener en cuenta ese ser. ¿Quién está detrás de ese hacer? Eso era en el video anterior. En este puntualmente me enfoco en el hacer. Y acá quiero compartirles dos cosas importantes también. Y cuando yo digo importantes, son, vuelvo a repetirlo. Es desde mi experiencia personal como desde mi experiencia profesional en ambas situaciones en la personal, por las cosas que me han pasado en, en la vida en general y en lo profesional, tanto como coach, como mentor en lo que sucede en las conversaciones de coaching que tengo con mis clientes y que me consultan, o sea, me piden una sesión y, y piden una sesión de coaching, una conversación de coaching para cambiar o mejorar algún aspecto de su vida o alguna circunstancia puntual o algún proyecto que tengan a futuro o algo les está pasando en el momento entonces, en el hacer esto yo te decía, hay, cosas, hay dos cosas importantes que desde mi experiencia eh, siempre surgen, siempre aparecen, siempre está eso presente que es el no, muchas veces nos centramos, nos enfocamos o pensamos de forma más recurrente, si se quiere ponemos más tiempo, dedicamos más tiempo a pensar en el no hacer, eh, ¿qué es no quiero hacer?, ¿qué es lo que no quiero que me pase cuando haga esto?, ¿Qué es lo que no quiero que suceda cuando, cuando yo haga esto, cuando vos hagas esto, cuando lo planees? Cuando digas, bueno, ok, yo quiero que este plan funcione y no quiero tal cosa, no quiero tal otra. Eh, no quiero que tal persona, no sé, eh, interrumpa, interfiera. No quiero que tal persona eh, le pase tal cosa. Digamos, quiero hacer esto, pero que esa persona se vea beneficiada también. Entonces, no quiero que le pase tal cosa. Eh, siempre hay no y a veces en esos no dejamos poco claro qué es o qué características tienen esos no y es importante tener eso claro es importante porque también te va a servir para tu proyecto eh, tu proyecto está siempre o en la mayoría de los casos digamos enfocado a lo que aquello querés ¿no? decir bueno, un ejemplo vacaciones me quiero ir de vacaciones, te querés ir de vacaciones, vas a planear tus vacaciones entonces decís, bueno, planeo mis vacaciones a tal lugar. Entonces ya tenés en claro el sí, que a veces pasa, que en este caso las vacaciones posiblemente es el caso más sencillo, y muchas veces pasa que lo que uno sabe es lo que no quiere. Todavía no sabe lo que quiere, pero primero sabe lo que no quiere. Entonces los no también son importantes en un plan, en un proyecto. Los no también son importantes para saber qué se debe hacer, para no llegar a eso, para no conseguir eso, para no lograrlo. Porque hay cosas que uno claramente tiene que hacer para no para que no suceda algo. Por ejemplo, te va, querés ir de vacaciones y está claro que si el lugar es muy lejos. Y hay cosas que tenés que hacer claramente para que tu traslado sea mucho más placentero. Entonces, los no son importantes. Y después vienen los sí. Entonces, así como haces foco en los no también hay que hacer foco en los sí, muchas veces como te decía, lo primero que aparece es el no, porque estás, tenés mucho más claro aquello que no querés, tenés mucho más claro donde no querés estar, tenés mucho más claro lo que, de lo que no querés trabajar, lo que no querés estudiar, lo que no querés que te suceda o lo que no querés que le suceda a una otra persona, y a raíz de eso o como consecuencia de ese no si se quiere, están los sí, que sería, si sí quiero que me pase esto, si sí quiero que llegar a tal lugar, si sí quiero ir de vacaciones a este lugar, si sí quiero ir de esta forma, si sí quiero ir en esa fecha, ¿sí? entonces esto lo que, lo que te marca, si se quiere, es como un panorama un poco más claro, ¿no? como más completo sobre, llegado al caso de las vacaciones, que no y que sí, y vos decís, bueno Hugo, pero él no no importa tanto, porque yo me quiero enfocar en el sí, sobre todo en estas últimas épocas donde hay como un mejor marketing de, de, de lo bueno, ¿no? Decís, bueno, sí eh, pensemos todo el tiempo en positivo, seamos positivos todo el tiempo, positivas todo el tiempo, es verdad, nos ayuda muchísimo a concentrar nuestra energía, concentrar nuestro tiempo, concentrar nuestras neuronas incluso en aquello que sí queremos lograr, eso es verdad. Y también es verdad, y al mismo tiempo y en simultáneo, lo que no. Lo que sí está claro que no te vas a concentrar más en el no que en el sí. Porque si no, estás todo el tiempo pensando en lo que no querés, pero nunca tenés claro lo que querés. Entonces, el, el sí es muy importante porque es hacia donde vos vas, es hacia ese proyecto. El proyecto es sobre el sí, el, de, el destino final, digamos, es sobre el sí. Y también en el medio tienen que haber algunos no, que es aquello que te va a ayudar a vos, incluso a marcar ese camino, a planear ese camino hacia el sí. Esto que yo te decía hace un ratito, por ejemplo, las vacaciones. Decís, bueno, mira, Hugo, yo me quiero ir a Tailandia de vacaciones. Ok, ¿cómo vas a ir? No, bueno, de cualquier forma. Ah, ok, entonces te doy una bicicleta para ir a Tailandia. Entonces, ahí vas a tener en claro qué es lo que no necesitas o qué es lo que no querés para irte a Tailandia, como un ejemplo. sí. Salvo que vivas en Tailandia y posiblemente puedas hacer en bicicleta. Pero, digo, llegado el caso que tengas que viajar y trasladarte realmente, eh, hay cosas que tenés que tener en claro de lo que no necesitas o lo que no querés hacer, o lo que no querés que pase. No decís, bueno, no me puedo olvidar los documentos, no me puedo olvidar el pasaporte, no me puedo olvidar, no sé, eh, X ropa, X cantidad de dinero, o la forma de pagar mis cosas allá, mis gastos allá, bueno, hay cosas que tenés que tener en claro qué es lo que no, y no solamente eso, también tenés que tener en claro qué es lo que sí, entonces decís, bueno, no me puedo olvidar el pasaporte, entonces, ¿cómo hago para no olvidar el pasaporte? ahí vas hacia el sí, vas a decir, ok, entonces, sí quiero llevarme el pasaporte, y estarlo y tenerlo cerca siempre ok, entonces me compro un bolso de mano me compro algo para guardar el pasaporte y tenerlo seguro entonces por un lado tenés el no que es no quiero olvidármelo y eso te va a llevar si lo pensás, lo reflexionás y, o incluso hasta lo visualizás te va a llevar hacia el sí ok, no me lo quiero olvidar sí quiero tenerlo, sí quiero tenerlo a mano sí quiero tenerlo seguro sí quiero tenerlo presente todo el tiempo ok, entonces en esto del hacer, eh, más allá del marketing que hay hoy, si se quiere, con respecto al sí y que seamos positivos todo el tiempo, también es importante el no. Y los dos por igual. O sea, una cosa no quita la otra. El no no quita el sí y viceversa. Y el sí no quita el no. Si vos tenés súper claro desde un principio aquello que sí querés, aquello donde sí quieres estar aquello que sí querés lograr aquello que sí quieres conseguir o ese trabajo que vos querés lo tenés muy en claro o ese, ese formato de, no sé ese proyecto de familia lo tenés muy en claro o el viaje o algo que te quieras comprar o la forma que vos quieras ser yo te, vos decís, bueno, yo tengo, Hugo, tengo muy en claro cómo quiero ser yo el día de mañana bueno, genial, buenísimo que tengas en claro eso ok ¿y qué no querés ser? también es válido saber qué es lo que no querés ser, o qué es lo que no querés como trabajo, o no querés como viaje, o no querés como eh, futuro familiar. ¿sí? Entonces, en este, en este no y sí, si se quiere, es como un yin-yang. ¿sí? En todo no hay un sí, en todo sí hay un no, y todo hace el mismo proyecto. O sea, el conjunto del no y del sí te da mayor claridad, un mayor, una mejor forma si se quiere y forma me refiero a cómo imaginas vos ese proyecto cuando vos tenés en claro el sí y cuando tenés en claro lo que no ese proyecto es más claro entonces está bueno tener en claro el no y el sí esto te aclara el camino te aclara el proyecto te le da mayor forma le da más es más contundente incluso mentalmente incluso si vos vas a planear vas a hacer un plan de acciones eh, para conseguir este proyecto, tener el no y el sí, en claro va a ser mucho más simple mucho más sencillo poder lograrlo y conseguirlo. En, en resumen, teniendo en claro el no, teniendo en claro el sí, las dos cosas son importantes. Está claro también que el sí es mucho más importante porque hacia, ahí, hacia ese proyecto vas, eso es lo que estás planeando. Y no por ello dejar como de lado el no, eso también es importante. Y le sumamos también lo que el concepto del video anterior que era quién sos al momento de hacer. Entonces, ahora ya tenés tres cosas para ir pensando en tu hacer: quién sos al momento de hacer, porque hay una persona que ejecuta eso, hay alguien que hace eso que tenés planeado. Entonces, por un lado, es quién es la persona al momento de hacer, cómo se comporta, cuáles son sus hábitos, cuáles son sus costumbres, de qué manera piensa, reflexiona, escucha, dice, proyecta, planea el hacer. Y ahora en el hacer puntualmente, ya en el, en el paso siguiente que es en el hacer, es que sí y que no. Obviamente con mayor, si se quiere, mayor foco en el sí, y al mismo tiempo, y sin por ello perder el foco en el no. ¿sí? Espero que este video de hoy te haya servido. Espero que este propósito que yo tengo en los videos que es acercar el, la disciplina del coaching y que la vida cotidiana de cada uno de nosotros sea más placentera con, con mayores niveles de bienestar haya, sido, haya lo haya logrado con este video y que, bueno, que puedas eh, comenzar a planear con mayor claridad ese proyecto que tenés en carpeta dando vueltas y todavía no lo lograste y si necesitas ayuda, pedí ayuda está buenísimo pedir ayuda eh, muchas veces es necesario, incluso esta vez más sano Pedir ayuda. Y nos estaremos viendo seguramente en unos días más. Un, uno o dos días. Y ya cerrando el tema del hacer. Así que nos vemos. Chau chau.